anticiparte a los retos del futuro y estar bien preparado. Lo mejor es ver lo más lejos que tú puedes. Concienciar de que la prevención es un, es un punto clave hoy por hoy y que va a ser lo más en un futuro inmediato. Bueno, es que es, es, la, es nuestra filosofía. Nosotros estamos 100% orientados a la, a la prevención, a los biológicos y siempre te intentamos ir un paso por delante.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 Este foro temático acerca de las herramientas con las que se cuentan para trabajar con los veterinarios, con un enfoque particular hacia la porcicultura mexicana. Chediseng Parvolepto es la nueva vacuna de, de ipra para los problemas reproductivos, es una vacuna para reproductoras y actualmente ya contamos con unas 200.000 dosis vendidas y aproximadamente entre un 35 y un 40% de cuota de mercado de vacunas reproductivas. El futuro de la producción va a ir mediante la prevención y no mediante el tratamiento de, de las enfermedades. Entonces, en ese sentido, IPRA, como empresa, tomó la decisión de focalizar todos los proyectos de Imas, es decir, que van a dar futuros biológicos el día de mañana, focalizarlos puramente en, en prevención, en desarrollar nuevas vacunas. Con una inversión que cifra el 10% de su facturación en temas de investigación y desarrollo... Si no hay innovación, no hay producto.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 todos enfocados en prevención. Creo que es mucho mejor, mucho más barato, mucho más efectivo prevenir que curar. Y con ese valor diferencial que al final ayuden a nuestros productores, a nuestros clientes. Cómo mejorar la producción a bajo costo y con las necesidades y requerimientos que el nuevo consumidor está pidiendo. ¿no? a Hacer una producción más eficiente por supuesto que es muy interesante seguir esta empresa, primero porque es una empresa que investiga. Lo que buscamos es que, que esta inversión que hace el, el productor en algo que realmente no puede tocar. Y sin duda pues, apreciamos mucho el apoyo técnico que nos den, ¿no? Le retorne en, en, en beneficio Y por supuesto que es un, es un jugador importante en el tema de prevención en el, en el país y, y hay productos que definitivamente los usamos muy comúnmente Y tienen para nosotros muy buenos resultados, definitivamente que sí Amigos de Porcicultura.com Este fue el foro de IPRA